Mmm, oh, Hey guys. <sighs> Llegó la hora de decir adiós a Friedrich. Voy con mucho tiempo al aeropuerto para no perder de nuevo el aeropuerto. Gracias Klaus trace. Fue tu This will appear automatically. Aeropuerto de Sao Paulo. Esta es la segunda escala del viaje de vuelta. Eh, llevo viajando 12, 13, 14, 15, 16, 18 horas. Aún quedan un par de horas, como 3 o 4 horas para llegar a Santiago. Echo de menos. Eh, cha, mucho de menos. Lo, lo, que, lo que es más cuático es la diferencia horaria con la gente que tengo acá en Chile. Esa diferencia como que, como que al final te desconectará. Estás en mi laboratorio. Just by pushing a few buttons. was like the work of a wild animal. Now listen Commander Skywalker es Benel en Dorma pero está respondiendo bien a la presently Está of fuera de maker. Bueno, llegando al aeropuerto se me acabó la pila de la cámara, pero ya estoy en Chile. Y estoy conecto esta papita. Nos vinimos al Galindo porque tenía ganas de algo súper chileno después de andar en los Berlines. Todo todos lados decía que había que. estar súper recomendado. Como que prometía harto, vi que habían hartos tips que, que era como un buen local para comer buena comida chilena. Y créanme, lo es, lo es. Que hay esos pequeños detalles que no, no lo lograron. El pan que no estaba caliente. El pan que es caliente. <risa> sí, el pancito que te, te dejan así al principio no, no venía calentito De hecho estaba helado, que feo Pedimos unos Pisco Sour Y estaban como muy de envasado De hecho preguntamos ¿Este Pisco Sour lo hacen acá o envasado? Y nos respondieron No, si es de acá la cuestión Pero no sabía nada a Pisco Sour ¿Qué nota le ponemos? De 1 a 5 ¿De 1 a 5? No, pues de 1 a 7 5 de 1 a 7 ¡Oh! ¡Muy malo! ¡Súper malo eso! No. Oh, no. Sí, un 5. Un 5. No, no, no. Sí, un 5. Qué lindo. Un 5. Y ahora, para la fase de mi trabajo, que me ha dado un nombre tan malo. Estás en mi laboratorio. Apenas pushing un par de botones, parece como el trabajo de un animal. Ahora, Bueno, y así va terminando el día domingo, de vuelta a Chile, sí ya estamos en casa. Como que no quiero verme en aeropuerto en muchos meses más, muchos meses más. Cualquier pregunta de Europa, Barcelona, Berlín, háganlo ahora y se lo respondo para el Pagua del miércoles. Deje su comentario, es su pregunta. El Pagua europeo, como decía, la M. Echa M en esta ciudad y te de M a ti. Amor, a Te pero prometo. No, no, no. Te lo prometo. no.